Se la ve tan amable Estoy bien ¿Quién es Amity? Amity, está bien ¿Qué opinas si yo voy al Grom contigo? ¿En serio? Eso hacen las amigas